La intención que con estos talleres es empezar a discutir, charlar, eh, compartir acerca del anarquismo, dudas, preguntas, propuestas. No quisimos que fuera en formato de conferencia, eso lo hemos hecho muchas veces, muchos años. La intención es de que sea un debate, una charla entre amigos, una charla entre conocidos, una, algo que sea fraterno. Eh, que nos veamos de tú a tú, entonces no nos esperen ponentes, no se esperen gente especializada, todos los dos vamos a dar nuestra opinión como Chad quien entienda. Y la intención es eh, llevar en estos momentos al anarquismo un ideal que nosotros amamos, un ideal en el cual creemos, eh, que es posible una sociedad sin gobierno, una sociedad fraternal, una sociedad sin explotadores. Y entonces la intención es de que discutamos a través de todo un año, se había planeado las, eh, las charlas, nos pasamos hasta enero-febrero esas no se han puesto todavía, pero la intención es de que todo el mundo colabore, quien quiera integrarse les decimos al grupo organizador que pues, bienvenido, la, la idea es de que podamos mover el micrófono, que cada quien dé su punto de vista, y bueno, este, bienvenidos, aquí está participando la crónica de Anarquista, en el Multiforio Alicia, el Claudio Libertani con individualidad, la biblioteca se Reconstruir, y otros compañeros que también hacen su aportación, entonces, la invitación no está abierta. Quien quiera integrarse, quien quiera colaborar en el proceso organizativo, pues bienvenido. Es un proyecto abierto, incluyente. Y bueno, le voy a dar la palabra a Claudio Libertari para que les explique cómo está el programa. Este. Buenas tardes. Si la, el taller no funciona, la culpa es de Nacho porque él tuvo la idea. Dicho eso, eh, efectivamente lo hemos pensado de manera dinámica, pero también hemos pensado que eh, cada eh, sesión tenga a su cargo un presentador y, y que luego se abra una ronda de debate, o sea, sí, sí va a haber una introducción, eh, en este caso, este primer día a cargo mío, y luego nos vamos a, turnando, por lo tanto, yo voy a dar lectura a un texto relativamente breve, eh, Luego voy a hacer unos comentarios sobre el programa que hemos armado y a partir de ahí vamos a, a empezar la discusión y más o menos esta va a ser la dinámica. O sea, cada sesión sí va, sí va a haber una charla a cargo de, de, de uno de los que hemos estado organizando eso, a, a la cual se pueden incorporar otros, pero sí tiene que haber alguien que ponga la mesa para, para la discusión para que se tenga mínimo de, de congruencia. ¿no? Entonces, esta primera sesión la hemos nombrado eh, Anarquía, una manera de estar en el mundo Después explicaré más en detalle porque se, se llamó así Pero eh, yo empezaría leyendo mi texto Y dice así Al, final, al finalizar la segunda década del tercer milenio La humanidad se encuentra ante una disyuntiva Correr el riesgo de desaparecer O lograr un cambio radical Para acabar de una vez por todas con las formas de alienación y de servidumbre. Así las cosas, es posible apostarle a la creatividad individual y colectiva, a la liberación del deseo a la autogestión generalizada, o dicho de otra manera, es actual el anarquismo, contribuye a revitalizar los proyectos de liberación humana, aporta algo a la solución de los grandes problemas del mundo actual, se dice que el anarquismo es una teoría bonita, pero utópica, entre comillas. ¿Qué es una utopía? Contesta un poeta. Una forma de impaciencia respiratoria que roba oxígeno al futuro. Eso lo dijo George Ennard, un surrealista árabe. Y añade, la utopía es la propensión natural del ser a actualizar lo imposible se recarga al hacer contacto con la subjetividad apasionada esa que se mueve en el universo como en un teatro de lava ardiente que sopla hay muchas utopías geográficas, métricas, científicas, técnicas hubo utopías piratas, islas y escondites en donde por breves momentos se fundaron comunidades de intentos al margen de la sociedad los utopistas más perseverantes son los poetas ...y las utopías de todo género... ...son poemas en espera de editor... ...y por poetas... ...me refiero a que cualquiera de nosotros es poeta... ...no, no una escritura especializada... ...Charles Fourier... ...del que hablaremos... ...en otra sesión... ...identificó en el principio de repetición... ...la existencia entre comillas realista... ...vivida en papel carbón... ...una lenta preparación para la muerte... ...la desgracia en la que se consuma... ...la sensibilidad y el gusto por la vida... Sus teorías pueden parecer descabelladas, pero solo quería comunicarnos la alegría de vivir, la versatilidad de actuar, la multiplicidad del ser. Bajo esta perspectiva, todas las ideas, mientras no hayan sido realizadas, son utopías, y sin ellas no se puede nacer ninguna realidad nueva. En la medida en que responden a una inclinación natural presente en todo individuo no carcomido por la desesperanza, las utopías despiertan la imaginación, el deseo de elevarse más allá de la trivialidad cotidiana. Son, diría Joseph de Jacques, este viejo abuelo del anarquismo, sueños no realizados, pero realizables. Los anarquistas son cazadores incansables de utopías, buscan lo invisible, lo extraen de los intersticios del tiempo y lo cultivan en la vida diaria. ¿Podemos meter las elaboraciones de tipo milenarista en el cajón desastre de, la, de las utopías? No, respuesta. El milenarismo, que se trate del Tercer Reich paranoico de Hitler, de la aventura sionista o del delirio maoísta en la mal llamada revolución cultural, se nutre de un resentimiento infausto en el que solo tienen cabida ciegos vengadores. No ignoramos que los sistemas de pensamiento conocidos como utopía pueden incluir ingredientes autoritarios. Desde la República de Platón se han multiplicado los intentos de imponer una disciplina militar al conjunto de la sociedad, reservando el ejercicio del pensamiento a una élite de guardianes y eliminando el gusto violenciaco por la fiesta, la bebida y el sexo. O sea, que reivindicamos de la utopía el deseo la imaginación y la voluntad de cambiar el mundo, pero no los sistemas preconcebidos. O por lo menos es lo que yo creo. El anarquismo reivindica los aspectos subversivos de la utopía, pero no es una utopía en el sentido tradicional de la aspiración quimérica e ilusión especulativa. Como las zonas temporalmente autónomas de Akin Bay, las TAs por su eh, sigla en inglés, Anarquía, la anarquía es utópica porque defiende la irrupción de lo maravilloso en la vida cotidiana, pero no lo es en el sentido literal de un no lugar o un lugar sin lugar. Una de sus características es centrarse aquí y ahora en la acción directa. Acción directa, vale más aclararlo, no quiere decir acción violenta, sino acción autónoma de individuos y colectivos, ...que rehusan someterse a la política parlamentaria y a partidos de cualquier ideología. Tampoco la excluye, pero no, no implica la acción violenta. Incluye una enorme cantidad de opciones, desde la desobediencia civil a la resistencia pasiva... ...pasando por la guerrilla informática, el boicot, la huelga autoorganizada y el sabotaje. El anarquismo, decía Emma Goldman, es una fuerza concreta en los asuntos de nuestra vida constantemente creando nuevas condiciones. Sus métodos no contienen un programa armado de una vez por todas para llevarlo a cabo en cualquier circunstancia. Los métodos deben salir de las necesidades de cada lugar y clima, de los requisitos intelectuales y temperamentales de cada individuo. Tiene que ver con una marcada disposición a cuestionar los dogmas y los poderes establecidos. Pregona igual que Nietzsche, el ocaso de todos los ídolos. Cree firmemente que todo puede y debe ser objeto de duda, particularmente los credos absolutos, el trabajo, la patria, la familia, la religión, etcétera, etcétera. Defiende la libertad de expresión siempre, nada es sagrado, todo se puede decir, dice otro de nuestros abuelos todavía vivos, que es Traulmann. No aplazamos nuestra liberación a un futuro inacible. Tampoco pretendemos liberar a los demás. Queremos en primer lugar liberarnos a nosotros mismos en unión con los demás. Buscamos apartar de la vida todo lo que implica la reproducción del viejo mundo y el deseo de dominar. Un deseo ominoso que se pierde en la noche de los tiempos. Junto al primer usurpador de la propiedad ajena, nace el primer dominador. El primero que inventa las reglas, imparte órdenes, impone obediencia, es el mismo que reparte bienes entre sus acólitos después de robarlos, que lleva a la conquista de la tierra prometida, o sea, la tierra fecundada por otros, la tierra que se va a robar, que constituye en nación a las tribus que lo siguen y las llama pueblo elegido, es decir, pueblo autorizado a saquear, la tierra de otros pueblos ese mismo señor después de haberse sustituido a la tribu y a la nación declara el estado soy yo la lucha contra las relaciones de explotación y dominación corre el riesgo de quedarse en lo meramente negativo cuando no logra transformarse en fuerza afirmativa capaz de recomponer las relaciones sociales a pesar de su carácter fragmentarios o tal vez gracias a ello el pensamiento anarquista anticipó algunos de los asuntos centrales de nuestro tiempo. Mencionaré aquí únicamente tres. La emancipación de la mujer, la pedagogía anti-autoritaria y tres, la cuestión ambiental. Eh, desde los tiempos de Marx, pasando por Kautsky, Bernstein, Lenin y Trotsky, las corrientes hegemónicas del socialismo han asegurado, asegurado que para cambiar la sociedad es necesario controlar el aparato del Estado. La historia ha desmentido esta creencia. El derrumbe de la Unión Soviética, la patria de todas las tri tristezas proletarias y ahora el desprestigio universal de los partidos políticos eliminaron los principales obstáculos ideológicos para reformular una crítica social digna de este nombre. La gran mentira comunista por un lado la ideología neoliberal y el Estado de Derecho por el otro, que más bien es el derecho del Estado. Ay, sí. Así las cosas. Hablar de socialismo implica hablar de más de un siglo de lucha por la justicia por el camino equivocado. En la actualidad no podemos separar la idea de socialismo, la palabra socialismo, del proceso histórico real, de la lucha real sobre de la lucha real asociados con una revolución específica. La única manera de proseguir la discusión sobre el socialismo es empezar con el supuesto de que el socialismo tuvo un principio y llegó a su fin. Ya es tiempo de voltear la página. De izquierda a derecha es la misma nada que aparece ya sea como tiranía o como democracia, el mismo mostrador en que las mercancías cambian de lugar según las necesidades publicitarias quienes todavía votan dan la impresión de querer hacer explotar las urnas a fuerza de actos de protesta se comienza a sospechar que es contra el voto mismo que la gente siga votando ninguna propuesta está ni de lejos a la altura de la situación y la población incluso cuando calla es infinitamente más madura de todos los títeres que se disputan el poder. De izquierda a derecha el objetivo es claro, desmantelar incluso el recuerdo de las asociaciones y mecanismos que expresan solidaridad y una sociabilidad anticapitalista. Cualquier intento de lucha que se salga de los cauces institucionales es exhibido como una quimera insensata destinada a reproducir las pesadillas totalitarias del siglo XX. Eso dicen los partidos, como decía, de izquierda a derecha. La conciencia insurreccional, sin embargo, siempre duerme con un ojo abierto. Es claro que las clases dominantes no tienen mucho que celebrar. Anunciado con apresurado triunfalismo, el fin de la historia, esa torpe utopía de un capitalismo sin contradicciones y sin antagonista, no abrió el paso al nuevo mundo feliz que pregonaban sus mentores, sino a una era de discordias sangrienta la larga historia de repentía de las clases peligrosas está lejos de haber concluido conjurada durante décadas la revolución social es decir, la opción de acabar con la explotación de los seres humanos y de la naturaleza para construir un mundo nuevo no solo sigue siendo viable sino cada vez más urgente la carga energética que durante más de dos siglos ha levantado pueblos y hecho saltar edificios históricos, seculares, no está agotada. Hoy la revolución no tiene por qué ser violenta, entre otras razones, porque no se puede combatir la enajenación con medios enajenados y porque la capacidad destructiva de nuestros enemigos es inmensa. Si la revolución de nuestro tiempo ya no puede parodiar al octubre soviético, puede en cambio buscar fuentes de inspiración en otras experiencias. Una de ellas es precisamente el anarquismo. Una de ellas, insisto, porque también hay que entender que el anarquismo es somos o es una corriente y que tenemos que aprender a hablar con otra gente, no, que no, no podemos hablar únicamente entre nosotros. Apela ese anarquismo, como diría Albert Camus, a esta parte calurosa del ser humano que no puede reducirse a la idea y que no puede servir sino para hacer emplea una estrategia de profanación, liberar lo que se encuentra encadenado para restituirlo a la esfera sensible y a un posible uso común. Bueno, eh, esas eh, observaciones eh, sobre humanidad varia. ¿no? Ahora, ¿qué es lo, lo que eh, quiero decir además de eso? Que el anarquismo es por un lado, una manera de estar en el mundo, o sea, más o menos lo que acabo de decir, ¿no? es la manera de decir no, yo creo. Y en ese sentido, como manera de estar en el mundo, es inmortal. O sea, siempre ha habido y siempre habrá anarquistas que se llamen así o que no se llamen así. En las sociedades tradicionales también hay... hay gente que se revela a la, a la norma, que se revela a, la, a, lo, a los abuelos, que se revela a los padres, que, que, que dice que las cosas se tienen que cambiar. ¿no? Pero también el anarquismo es un movimiento histórico, concreto, que tiene una fecha y un lugar de nacimiento, que tiene una historia y, y, y que de alguna manera también tiene un, un, un momento de crisis. ¿no? Entonces, en, en esta serie, lo, lo que pretendemos hacer es, por un lado, recuperar esta historia, ¿no? y, y bueno, si hablamos de historia del anarquismo, hablamos de la historia del de movimiento más calumniado, más vilipendiado, más emarginado, de todos los, los, los movimientos que, que surgen a partir de, de, del, del movimiento moreno. Y, y, y es un poco la idea de, de este programa, que eh, eh, por lo tanto, lo, lo que pretendemos hacer es examinar esta historia, e entender eso que, que, que estamos diciendo: que, que eh, anarquismo es también una manera de, de, de, de estar en el mundo, de, una manera de relacionarse con las otras personas, y ver en qué medida esa experiencia histórica que surge en la primera internacional, que surge como corriente del Haití que, que eh, la organizan Pacoulin y todo lo de lo que hablaremos y que todos ustedes conocen, pero que vale la pena de, de volver a, a, a reconsiderar. Eh, bueno, ¿en qué medida esa experiencia histórica, que luego no es solo una experiencia de teóricos brillantes y, y, y de eh, personajes, que, que nos eh, eh, animan a ser como ellos eh, todavía el día de hoy, sino también de hechos históricos sin, sin grandes eh, personalidades pero que son significativos como la Comuna de París este, el, el, eh, la, la Revolución Rusa de 1905 etcétera, todos todo esos hitos históricos lo, la idea que eh, proponemos es de volver a, a examinarlos a la luz de nuestro presente, a la luz de, de eh, establecer un, un diálogo con el pasado para retomar los sueños eh, de nuestros abuelos y, y, y volver a hacerlos realidad ahora ¿no? en ese sentido y para terminar únicamente voy a, a comentar eh, en qué consisten esas sesiones ¿no? entonces la de hoy eh, eh, implica que después de esta rápida charla pues nos pongamos de acuerdo y ustedes no, nos digan si les parece este proyecto o si no lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, si, siguiendo este eh, esquema, la próxima sesión, que sería el 23 de mayo, eh, implica eh, examinar eso que hemos llamado filosofías antiguas de la libertad y serían los antecedentes eh, a, a lo largo eh, de la historia universal de, de lo que, consideramos una actitud una manera anarquista de, de estar en el mundo eh, cada sesión estará a cargo de una persona diferente eh, después eh, la, la tercera sesión se llamaría William Godwin y Charles Fourier bueno eso ya no, no son lo, los antecedentes eh, cósmicos digamos sino son los antecedentes inmediatos de lo que luego va a ser el movimiento anarquista como se, como se va a a organizar eh, eh, y entonces sigue claramente la necesidad de hablar de Proudhon a quien como todos sabemos le debemos el, el nombre de anarquía después viene justamente la, eh, ya estamos en julio el nacimiento del movimiento obrero y, y, y la AIT donde surge el anarquismo como corriente organizada porque otro mito que hay que desmantelar es que el anarquismo está en contra de la organización. ¿no? El anarquismo, creo yo, está en contra de la organización autoritaria. Está a favor de otro tipo de organización. ¿no? Pero todo eso lo podemos discutir. También tomando en cuenta que, en efecto, en el movimiento eh, libertario ha habido los que se llaman eh, eh, los, los antiorganizadores ¿no? y los individualistas que también, gracias que también ha, han hecho aportes interesantes y vale la pena contrastar las posturas de los que, están, los que estamos a favor de la organización con los que en cambio pregonan una, una, un anarquismo de tipo absolutamente individualista que de todos modos es algo que tenemos que, que considerar. ¿no? Después, bueno, tenemos los primeros dos clásicos, eh, Bakunin y, y Reclus eh, siguen otros dos que son eh, Kropotkin y Malatesta claro que cada una de esas sesiones sería mucho más tiempo luego el hecho histórico ya estamos en agosto la comuna de París que hemos llamado uh, una fiesta en el siglo XIX que, que así la, le llamaron uh, los situacionistas luego viene la revolución en Rusia la revolución social en España eh, libertarias, bajo, bajo el término libertarias que eh, esta es la sesión de, de septiembre incluimos por supuesto eh, la discusión sobre el grupo que así se llamó eh, este, eh, Mujeres Libres en la Revolución Española pero también el aporte de, de diferentes mujeres a, a la, al anarquismo luego pasaríamos al anarquismo en México eh, y los orígenes, o sea, Plutino-Otacanati y eh, luego el anarquismo en la Revolución Mexicana, ya estamos en octubre el anarco-sindicalismo en México, o sea, con eso son tres sesiones consagradas al, al, al anarquismo mexicano ustedes dirán si se necesitan más ¿no? y luego tenemos ya en noviembre el, el regreso de la anarquía que es un poco... La, la idea que después de, de, de la crisis que, que implica la derrota de la Revolución Española en los años 30, la inmigración a México y, y eh, la crisis de, de, del anarquismo a nivel mundial y su renacimiento ¿no? y eh, eh, luego hablaríamos de la crítica de la cotidianidad y, y, la, y la, los situacionistas y eh, la última sesión en diciembre sería anarquía aquí y ahora y ver qué hay de, de eh, eh, corrientes eh, que queremos con las que queremos dialogar, discutir, etc. A todo eso falta, si, si eh, descubrimos que nos gustó la experiencia y que queremos seguir, pode, podemos luego ya el año próximo seguir el taller hablando de... De otros aspectos del anarquismo que no hemos contemplado, pero que son interesantes: el anarquismo en el cine, el anarquismo en la literatura, el anarquismo en la música, la música, eh, acá tenemos eh, un exponente de eh, cuestión punk, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso depende de todos nosotros la, la eh, posibilidad de seguirlo o, o, o decir que ya después y mal, ya estamos o sea, hasta la madre y le, y le paramos, y con no eso concluyo. Gracias. Bueno, entonces la idea es de que esta primera sesión es qué significa ser anarquista, por qué aquel que se asume anarquista, qué es lo que lo motiva a ser anarquista, qué es lo que él plantea como actitud de vida, como mucha organizativa, o como, no sé, propuesta de vida entre los demás. Entonces la idea es de que compartamos entre todos, no se trata de especialistas, sino que entre todos, cada quien dé su opinión, y en base a eso todos nos vayamos enriqueciendo es una especie de seminario de mucho tiempo, en quien se lo avienta de principio a fin, nos pues va a aprender bastante sobre el anarquismo, quienes ya sabemos algo de anarquismo, vamos a volver a leer, a, re a releer, y obviamente eso va a enriquecernos, es importante para nosotros la memoria, somos un movimiento que reivindicamos a nuestros antepasados, que reivindicamos las luchas pasadas, porque nos sentimos orgullosos de ellos, ciertamente el anarquismo carga muchas derrotas, pero también carga muchos momentos brillantes, aunque sean momentáneos o instantáneos, que eso también nos llena de esperanza para poder poder decir que podemos hacer algo más en el futuro entonces aquí nosotros vamos a la de moderadores quien quiera abrir y tomar la palabra adelante, eh, qué significa ser estar anarquista el día de hoy pues bueno el... antes, antes que nada pues, el anarquismo es más bien una filosofía, pero no una filosofía que tenga una estructura fija, sino una filosofía que desestructura todas las estructuras ya impuestas. Entonces, para esto, pues tenemos que no ir en contra de una moral, sino analizar la moral en la que nos encontramos, la cultura en la que nos encontramos, y poder modificar la forma en la que nos relacionamos con los demás, con los demás seres vivos, con las demás personas o sea, y me refiero a seres vivos porque no solo somos humanos aquí o sea, habemos animales, plantas entonces es la manera en la que nos tenemos que relacionar todos los seres vivos y una libertad absoluta pero en primero igual, no sé, muchos de los compañeros han estado en desacuerdo conmigo con lo que he dicho, en que la libertad empieza por uno mismo empezamos a liberarnos de los dogmas, de los prejuicios hasta de las mismas situaciones familiares en las que decidimos dejar o romper esas corrientes para empezar de nuevo entonces es, el anarquismo es eso, es amor, es libertad, es volver a empezar bueno, para mí una eh, sería interesante que hubiera un que Que este... Claudio propone si alguien se ofrece hacer una pequeña memoria de las ideas? De eso se trata, que cada quien dé su idea, cada quien proponga. Lo primero que hay que aclarar es que el anarquismo no es una sola teoría. Hay muchas maneras de entenderlo. Allá lo dijo Claudio, de alguna manera hay organizativos, hay gente que no es organizativa. Y hay muchas más variantes, entonces, que adelante, quien quiera tomarlo, vamos a pedir que sea, que sea breve... Eh, dejemos que la mayor, mayor gente participe y si alguien tiene alguna pregunta o duda pues que la lance y aquí en todos también la podemos responder o hacer la más grande la duda ¿no? Entonces, adelante bien Eh, yo creo que un poco el anarquismo como exponía Claudio y lo Toby también ¿no? es sobre todo una forma de pensar y de actuar una forma de pensar y de actuar en específico en contra de las relaciones de dominación es decir, las ideas que construimos para tejer relaciones diferentes en base a la libertad pero también las prácticas ligadas a estas ideas, ¿no? que no solamente es una ideología, pues, ¿no? es, un, es, es un actuar, y es un actuar constante, cotidiano y político. No, eh, no solamente es un actuar en, en las esferas de los movimientos, sino que también tiene una fuerza, sin la cual no existe ese, ese actuar colectivo de movimiento, que es el actuar cotidiano. Si no cambiamos las relaciones de dominación, de manera directa en nuestras interacciones humanas, pues entonces nuestros movimientos no van a cambiar las relaciones de interacción sociales, macro. Entonces, yo creo que un poco eh, esta parte ¿no? eh, es importante porque no divide eh, la, como entre eh, el actor individual y el actor colectivo o político. ¿no? Es una congruencia entre estas dos, entre el pensamiento y la práctica y que es bien difícil pues no porque tampoco es eh, de... me leo los libros eh, anarquistas y ya soy anarquista y ya no ejerzo poder y mira me tengo una A y ya eliminé todos mis vicios de poder no no la neta es que no no y muchas veces incluso nuestras A's son un escondite de nuestras formas de ejercer poder también ¿no? y entonces es un actuar bien complejo porque crecemos nacemos nos construimos como individuos y como colectivos en una sociedad basada por todas partes en relaciones de poder, ¿no? a nivel económico, a nivel colectivo, a nivel cultural, a nivel eh, familiar. ¿no? Y entonces, escapar de eso, no solamente es voluntad de querer escapar, por ahí empieza y esa parte es importante, pero no solamente es eh, la voluntad, sino también el crear espacios donde esa voluntad pueda materializarse y crear otras relaciones de poder que se concreticen. ¿No? Entonces, yo creo que por ahí, ¿no? Para mí eso es el anarquismo, ¿no? ¿Alguien que decía Pinochet? <risa> bueno, pues, ahora sí que retomando, ¿no? Ya lo que es lo que han venido tomando los compañeros. Este, hay como ciertas direcciones, como que ciertas metas que algunos tienen, ¿no? que el anarquismo como tal no, no, no define, porque como hemos estado comentando, son distintas direcciones, son distintas acciones que van tomando cada uno. Estas acciones, eh, como decían hace rato, pueden ser tanto individualistas o colectivistas. Esta es una gran polémica que se tiene dentro del anarquismo, ¿no? ¿Qué, ta, qué tanto puedes a, este, construirte, deconstruirte? en siendo individual, individualista, colectivista, ahí hay una, una crítica ¿no? que, que de mi parte siempre tengo, que son las dos. Si no empiezas tú como a hacer una, una destrucción y codestrucción de, de ti mismo, no vas a poder llegar ni siquiera como a tener un, un, una relación con alguien más, con un otro. Entonces, a partir de eso, ¿cómo, cómo vamos a considerar la anarquía? ¿no? ¿Cuál, qué, es, ¿Qué son esas cosas que vamos a ver de la anarquía? Aquí vamos a aprender mucho quizás teóricamente, ¿no? Viendo los libros, ya muchos hemos leído varias cosas en los libros, pero eso... En neta a veces no es ni la anarquía que puede vivir, porque una cosa es lo que se ve en Europa, que es principalmente los, los expositores, vamos a tener otro tipo también en América Latina, vamos a tener aquí en México otra, vamos a tener distintas culturas, entonces tenemos que hacer también un estudio de las culturas, ¿no? ¿Cómo va, va a interceder esta, esta manera de, de pensar, de, de criticar principalmente y después de accionar, ¿no? Porque la crítica y la acción son las las raíces con que esto se, se va forjando Entonces, y que mencionaba muy importante el compañero es el poder no ¿Cómo, ¿cómo vamos a poder destruir? porque está muy cañón esta, esta idea de la destrucción del poder cuando la tenemos tan arraigada y no solamente en elementos superficiales sino inconscientes inco y tan adentrados por toda la conducta que nos ha este, como marcado como estereotipo la sociedad y que a veces no vemos y eso es para todos, ¿no? Muchos como dicen, no, ay sí, yo ya soy bien anarquista, ¿no? Y ya bien amor libre y toda la onda, ¿no? O sea, como que luego hasta su amor libre es... Se, se transpola a un, una un, un marcada marca dominación. Entonces, eso es lo que a mí me, no se me late, la idea de, de ir tomo, tomando temas, irlos destrozando, hacerle crítica, crítica. Eso ahora sí que esta es una como manera, ¿no? De llevar aquí la plática para darle más movimiento, porque aquí como que todos están apagados, nadie habla, nada más como que vienen a escuchar y pues no venimos a escuchar, venimos a debatir venimos a hacer cada idea así una mierda y de esa mierda construir algo entonces, pues bueno, a ver, ¿quién más? Sí, para agregar esta idea de la libertad como una práctica, también como una ética pues dar algunas herramientas que son de eh, la anarquía, uno que tiene que ver con la solidaridad con el apoyo mutuo y sobre todo a entender la diversidad como la riqueza lo mismo que el estar creando y hacer propaganda entonces justo eh, hace un miércoles en la biblioteca social reconstruir teníamos el mismo ejercicio parecido sobre hablar cada quien bueno pensábamos en eso, en exponer desde dónde veníamos con la idea del anarquismo y demás y fue muy interesante que había una chica porque en estas pláticas nos damos cuenta muchas veces que el academicismo siempre sobre volándonos y, y cómo tratar de escapar de eso, ¿no? Y que no sea el especialista o el que más ha ido. O... Entonces fue algo bien padre que una chica, no recuerdo su nombre, nos propuso pararnos y hablar con otro, o sea, con el otro, cualquiera que no conocieras, que era anarquía para él. Entonces fue bien bonito porque, por ejemplo, yo de tener una idea así como, pues sí, así como muy construida, ¿no? De repente me encontré con una otra chica que decía que para ella la anarquía era un proceso también de, de autocontrol, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí esa idea me la llevé toda la semana y creo que eso es algo también que es bonito, pues, ¿no? Vernos a los ojos y la anarquía yo creo que parte del trabajo que se está haciendo desde siempre es justamente eso, romper moldes, que nos lleven a caminos ya hechos ¿no? sino buscar nuevas posibilidades bueno eh, yo voy a ser un tanto más concreto he escuchado a veces palabras que se replican dentro de la trampa en la que vivimos de la socialdemocracia o el marxismo en el mismo. Si bien es cierto que la anarquía es el camino a la libertad, a la libertad total, tenemos que ser bien claros en nuestro mensaje y en nuestra idea de la anarquía y del anarquismo. La libertad total es la libertad económica, la libertad entendida desde la colectividad. No por nada también los anarquistas somos comunistas libertarios. No podemos separar la teoría de la práctica y reinventar constantemente el anarquismo por decir, bueno, eso es mi opinión, tampoco yo tengo la solución a todas las cosas. El camino a la anarquía es un constante cuestionamiento, sí, pero no podemos partir de la nada, compañeros. No podemos decir que la anarquía es un proceso y en esos procesos, su servidor que tiene cuarenta y pico de años, pues ya lo escuchamos. Es un proceso y como es un proceso ya podemos esperar mil años ¿no? la anarquía debe de tener sus bases teóricas y de hecho las tiene escuchaba a un compañero decir y aquí pues nos vamos a hacer mierda dijo, ¿no? nos vamos a destrozar el anarquismo pues viene de la Europa no y llevamos mucho tiempo escuchando también el discurso que los anarquistas pues somos eh, cómo decirlo eh, eurocentristas no bueno, pues la anarquía no es eurocentrista porque tiene un carácter internacionalista. La anarquía ha existido desde antes de la anarquía, incluso en nuestros pueblos. Un ejemplo muy claro son los tocolabales, los pueblos nahuas. La anarquía no tiene principio y por eso tampoco tiene fin. La anarquía no es ni eurocentrista, ni machista, ni patriarcal. El mismo Proudhon en su tiempo ya describía el patriarcado. pero Kropotkin hablaba de la liberación de la mujer. Ya no se diga Luis Michel, que hundió la primera bandera negra, ¿no? las mujeres de la Comuna de París, etc. Entonces, para mí la, la anarquía es el camino a la libertad, a la libertad de los trabajadores, de los productores. La anarquía sigue esa libertad económica en donde nos dice para todos el pan, para todos la tierra, para todos la ciencia, para todos todo. La anarquía es que los trabajadores y los productores tengan en sus manos sus propios destinos, tomen posesión de los medios de producción y colectivicen. La anarquía es destruir el Estado, destruir el capital. En eso debemos estar en concreto y en eso debemos debatir, para que no con el tiempo a la larga sigamos, como ya lo dije, esos caminos tramposos de la socialdemocracia o del marxismo-leninismo, o bien hoy del pensamiento decolonial que tanto daño le ha hecho a los movimientos, ...porque tras este pensamiento de colonial... ...pues está el... ...lieninismo postmoderno más tradicional... ¿verdad? ...recuerdo... ...una frase de Kropotkin... ¿verdad? ...de la conquista del pan... ...que... ...ejemplifica mucho los anhelos de la anarquía... ...¿qué es la anarquía y hacia dónde vamos?... ...Kropotkin decía... ...el pueblo sufre y pregunta... ...¿qué hacer para salir de la miseria?... ...y creo que eso es lo que todos queremos para todos... Entonces, él mismo responde en la conquista del pan. Reconocer que cada quien y cada cual tiene ante todo el derecho de vivir y que la sociedad deberá repartir entre todos y sin excepción los medios de existencia de que dispone. Obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él. Que en lo sucesivo nadie volverá a dormir debajo de los puentes, junto a los palacios, a gritar de frío fuera de los comercios de pieles, a padecer ayuno mientras haya alimentos sea todo para todos y produzca al fin una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes que leerle la cartilla de sus deberes Bueno, pues gracias compañeros para la la energía y las observaciones a los compañeros que han no considero plenamente lo que dijo el compañero que anteriormente pasó así que no me voy a concentrar en decir lo que es la anarquía ¿eh? bueno, en, en, en personal a mí este, para mí es remitirse de, de, de forma breve, remitirse a lo que no es autoritario ¿no? y bueno, podrían, a partir de ahí obviamente hay una teoría, hay un marco teórico que se ha ido formando a partir de, de muchos movimientos sociales, ya sea en América o en Europa eh, sinceramente para, para eso es precisamente el, el, las pláticas no las charlas porque no, no podríamos llevarlo a cabo en una sola sesión no eh, eso es lo que yo considero sin embargo quiero tocar otros puntos que a mí me parecen de interés y que los anoté aquí eh, bueno principalmente es sobre este concepto la, ¿cómo lo podría llamar? la replicación al, al, al concepto de anarquía fuera de esto de este círculo, ¿no? que es precisamente lo que hablaba el compañero Claudio. Bueno, de hecho anoté varios otros puntos. Eh, ¿Cómo se puede hablar de anarquía para los que no, no quiero decirlo de su forma, pero pues sí, ¿no? Para los no iniciados, porque cualquiera de nosotros, bueno, puede agarrar un libro de Kropotkin, puede agarrar, agarrar un libro de Matesta. Bakunin de cualquiera que se les ocurra ¿no? de Joan Moss también eh, pero de lo, aparte de los que aquí estamos a los que aquí nos interesa de los que queremos seguir viniendo a estas charlas, a estas pláticas a este, a este tipo de curso eh, cómo se llega a, a, a las personas digámoslo de un modo al otro que no es anarquista o que no se considera anarquista eh, otro, bueno, es precisamente de... Eh, es una implicación del punto que anteriormente traté, ¿no? Mm, de lo que yo llamo el concepto de, ciudad, de ciudadanía. Eh, la ciudadanía no como no vista como un concepto negativo, sino como un, un concepto... este bueno, lo voy a decir por, por el momento coyuntural que está allá afuera, no aquí adentro obviamente, eh, hay un momento coyuntural que, todos, que está en boca de todos, que es las elecciones eh, como, como, si, como si la acción de votar bueno, obviamente para nosotros no, no, eh, no remite absolutamente cambio alguno en la estructura del poder sigue habiendo jerarquías eh, bueno eh, sí, sigue habiendo este tipo de ejercicio de poder no no, no hay realmente un ¿cómo podría decirlo? no, no es un es que no hay una estructura que ellos piensen que realmente es otra cosa posible ¿no? ellos creen que la jerarquía es así y las cosas deben de, de continuar de esa manera ¿cómo puedes decirle a alguien que se y, y ese, ese para ellos es el concepto de ciudadanía ¿cómo puedes decirle a un ciudadano remitiéndome a un concepto similar obviamente no puedo definirlo de forma adecuada en este momento pero espero dar una, una clara forma de lo que considera lo que se considera ser un ciudadano no eh, aquel que cree que realmente hay una hay una estructura bien definida que se considera democracia y que a partir de ahí se reduce simplemente a la emisión de votos no ¿Cómo puedes decirle a esa persona que el voto realmente no es significativo? ¿Es significativo para, para qué? Para, para legitimar un poder que de por sí ya es ilegítimo, ¿no? Ah, eh, bueno, eso es eh, en cuanto a, a la difusión de la anarquía dentro de una sociedad occidentalizada, obviamente. Y bueno, este punto lo dejo a un lado porque ahorita se me, me surgió otro pensamiento. <risa> Y es precisamente de, en cuanto a las comunidades indígenas, a ¿no? las comunidades que nosotros llamamos indígenas, eh, ellos tienen distintas formas de pensamiento, no es, la, no es la forma de pensamiento occidental que nosotros creemos. para Bien como dijo el compañero, o sea, tienen otros conceptos, no, no puedes llegar y decirle esto es anarquía o esto es anarquismo. Porque ellos ya tienen una palabra para, para lo que nosotros definimos, para la, la libertad, para una libertad que consiste principalmente en la crítica, no solamente una crítica de autoridad definida, sino una crítica misma de pensamiento. Ellos ya han definido otras formas, ¿no? Eh, bueno, y no podemos prescindir realmente de todas estas comunidades, son parte de nosotros, son parte de esta red que llaman México, ¿no? O sea esta cárcel, diría yo porque el... sinceramente a... bueno, sinceramente para mí las comunidades... yo he trabajado bueno, no he trabajado, he trabajado ¿no? pero he pasado eh, tiempo en comunidades indígenas en las que ellos ya están organizados ellos ya tienen redes de apoyo en las que prescinden completamente del Estado y de la autoridad no sé si hagan charlas como las nuestras pero seguramente lo harán en forma asamblearia, ¿no? O sea, nosotros no, no podemos, para mí no podemos simplemente ignorarlas. Si de alguna forma de, de toda esta charla, de todo lo que va a durar este, a lo largo de todos estos meses, surgiese algo, surgiese una red de apoyo de aquí, de, al menos no de, no de todo el país o de toda América, sino al menos del Distrito Federal. Eh, bueno, hay un no sé si debería tocar este punto pero mejor lo dejo para la próxima vez ¿no? bueno, es que se trata de, de la cuestión historicista ¿no? bueno, de de, la, de algo como de la perspectiva histórica, diacrónica de este de, de tratar a, a, a los movimientos como si fueran parte de un mismo de, de una de una misma línea eh, Creo, bueno, creo o considero, no sé si estoy en lo correcto o no, pero quizás deberíamos de tratar de, de agotar to, todos los medios de, de que el trabajo de investigación sea completamente exhaustivo. Eh, tenemos varios, este, ¿cómo se llama? Ahí, ¿cómo es? ¿Es como que un tema un programa? Bueno, es un programa, ¿no? Eh, en el que precisamente eh, se enmarcan escenarios escenarios históricos en los que pudiésemos de alguna forma ahondar sin olvidar este la sin, sin, sin olvidar el contexto histórico en el que se encuentran no, y no ir tan más allá de, bueno estudiar ese contexto histórico, estudiarse la cuestión social de lo que se encontraban en ese momento para y de la forma en que surgi, surgieron las ideologías o las teorías de lo, de, de, todo, de todos esos autores que nosotros estamos estudiando o que hemos leído ya ¿no? algunos, bueno yo no me he leído a todos pero me he leído a algunos y, y, y tener en cuenta precisamente ese contexto sociopolítico si lo quieren ver de, de alguna manera, de alguna forma eh, y pues ya no o sea esa ese sería una perspectiva bueno sería una propuesta para para, para las próximas sesiones adelante Lorenzo Bueno, pues buenas tardes, compañero. Más bien aquí, uno ya tiene un poquito de tiempo ¿no? simpatizando sí, con esta idea, ¿no? Eh, muchos de nosotros venimos de... pues del movimiento PON, de ahí pasamos al, al estudio serio de las ideas anarquistas. Y bueno, este... ya ha pasado mucho tiempo y yo veo muchas autocríticas que tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? Es importante, pienso sí leer a los, a, a los clásicos del de, de ideal y a mí lo personal, este, yo comparto ¿no? eh, lo que dicen los diferentes autores pero yo me centro un poco en lo que estaba diciendo el chico anterior que me sucedió que se dio, perdón este es bien complicado y yo ya aprendí algo que yo no tengo que y poner las ideas, mis ideas a otras personas, ni creer que porque no piensen como yo, ellos son estúpidos, ¿no? Hay mucha gente que milita en, en los partidos, bueno, yo me concreto a uno, que ahorita es la moda, en lo que, pues yo no los llamaría de izquierda, pero bueno, eso es morena. Hay gente que es es, es pues es buena gente, pues, pero ellos creen que yendo y a votar ya es todo, y yo les comentaba que no, que eso es parte de lo que podemos llamar. Y la democracia es algo muy extenso, pero yo, yo estoy en, ahorita en, en el rollo de, de ya no imponer, ¿no? Cuando hace mucho tiempo yo intentaba, no tal vez este, malamente o, o no sé si de buena fe, este, para que esto crezca, este, sí, yo creo que es necesario que la gente lo sepa y también creo que es importante tener pues lo más ser, lo más congruente lo más éticos lo más este, honestos posible nosotros para poder este, pues hablar de esto ¿no? que ha habido hombres y mujeres que dieron su vida por esta idea ¿no? este, ¿cómo le podemos hacer para llegar a la sociedad? yo veo que pasa el tiempo y seguimos los mismos claro, hay, hay nuevos, nuevos, nuevas generaciones eso es algo muy padre pero realmente... Yo veo a los mismos compañeros que yo conozco de hace, no sé, a Tony lo conozco hace como 25 años, más o menos Y veo a otros compas más jóvenes y me da mucho gusto pues Pero a, a lo que yo quiero llegar es a, la, a, a, a nosotros, ¿no? Nosotros qué vamos a hacer con nosotros mismos porque la verdad eh, Hay gente que de veras da mucho que desear, se dice anarquista y pues nada que ver, ¿no? Entonces... Eh, es, es, es necesario que tengamos esta, esta onda de intentar no ser este, machines, no ser patriarcales, no ser autoritarios, no, no, no imponernos, ¿no? De veras, este a mí lo personal, eso a mí, me ha costado mucho, pues hasta sufrimiento, ¿no? por, por querer este, imponer algo que, que ahora entiendo que no es, bueno, no es de ahorita ya de tiempo. Entonces, este qué bueno que se, se va a hacer este círculo, yo vengo con la disposición de, de, de seguir apoyando, de seguir ayudando, pero también si sí les dejo esto de, de el anarquista no es el que se embriaga y sale a la calle a meter madres y a robar, eso no es el anarquista, eso es un vándalo, ¿no? Este, por ahí escuchaba al Taibo, que un día un güey le dijo, pues es que yo soy anarquista y por eso le doy la madre al semáforo. O sea, eso no es anarquismo, perdón, ¿no? Y eso son las autocríticas que uno se tiene que hacer para intentar este limpiar el hombre yo me acuerdo cuando estuvo, siempre he estado hace unos años la represión la verdad el único que dio la cara pues fue al Toby, fue Nacho y muchos nos escondimos y entonces yo les comentaba a la gente, yo mismo en los foros donde yo escucho que hablan de anarquismo yo hablo y les digo esto no es ¿no? no es por esto y por esto y por esto es defender algo, tenemos que defender algo porque si nos decimos o simpatizamos si lo hemos dejado muy solo ¿no? Yo lo he visto a Toby, que él habla en, en, las, en la universidad, que habla en, en los videos. ¿Y quién más hace eso? no Muchos le saben a la comunicación, muchos tienen eh, muchos ar, mucho arte, eh, hacen muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que muchos no lo hacemos. Entonces, yo veo por ahí, yo sigo creyendo que esto es algo muy bonito para mí, y yo creo que para muchos de ustedes, pero yo creo que hay que trabajar más, hablar menos, y sobre todo con los hechos, ¿no? Yo veo que se hacen cosas muy padres, pero también veo a gente que dices este.. Pues qué onda, ¿no? ¿Qué onda? ¿Nosotros por qué hablamos y si, si damos mucho que decir las cosas? Y bueno, pues gracias compañeros, ojalá y de esto salga algo bueno para seguir haciendo las cosas. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar? miren este, algo con lo que debemos siempre tener claro es que el anarquismo tiene un gran problema, una gran pregunta que siempre se plantea. ¿Qué tenemos que transformar primero? ¿La sociedad o el individuo? Ya Claudio Albertani decía que hay dos tendencias, vamos a llamarlo muy general, que es de las individualistas, con, con varias vertientes, y la parte organizativa. Desde mi punto de vista, creo que las dos se combinan. Tenemos que ser individualistas en ciertas cosas, tenemos que tener, dice Reclus, forjarnos un carácter, un camino, una forma de ser, una forma en la que decimos, este soy yo. Eso implica una ética, una forma de comportamiento, implica muchas cosas que tiene que asumirse esa persona como anarquista, Maratesta decía una cosa que siempre me impresionó, que decía, entre lo que decimos que queremos ser lo que somos hay un abismo bien grande. Por lo general casi nadie puede decir, yo soy anarquista, la de veras, porque siempre tenemos deficiencias, y de Maratesta nos, nos recomendaba. La idea es de que ese abismo que tenemos tan grande entre lo que somos y lo que queremos ser, cada vez sea menor. Una vez, una vez establecido eso, entonces uno se forma un propio carácter, una propia crítica, una propia manera de ser... Obviamente excluimos la violencia, excluimos el abuso, no hay nadie que pueda decir tú eres anarquista y tú no. El anarquismo es tan amplio que no tiene límites y que no, tiene, eh, no tienes eh, presidente, no tiene alguien con autoridad, que diga tú sí, tú no. El anarquismo es tan amplio que cualquiera puede decirse que es anarquista y nadie le va a impedir. El anarquismo no va contra sus mismos símbolos, en la misma hay la podemos denostar, a la misma bandera negra, podemos ir, hay que quemarla, porque no respetamos nosotros absolutamente nada que implique división o separación. Entonces, el anarquismo es una conducta interna, pero después viene aunada, aunada a una conducta social. Es decir, yo soy de los anarquistas que creo en la organización. Creo que para transformar esta sociedad solamente puede hacerse con la voluntad de personas que se integran, con voluntad de personas que quieren trabajar con un ideal. Entonces, en gran, a grandes rasgos, el anarquismo lleva una ética personal y una ética social. A veces el problema es cuando la ética individual la queremos pasar a lo colectivo. Voy a poner un caso, no sé, extremo, a alguien que le guste el color rosa y que después diga porque a mí me gusta el color rosa quiero que todos se vistan de rosa en el caso de que yo soy vegano entonces queremos que la sociedad toda sea vegana queremos que entonces ese es un eso tiene que ser decidido al interno si alguien decide ser un... un anarquista que no toma pues ese es muy su problema y si no quiere quiere que todos los demás no tomen pues entonces no es su ética es su forma de eso entonces el anarquismo tiene muchas escuelas muchas corrientes pero en general confluye en una... en un solo hecho el deseo de alcanzar la libertad unida a la justicia en el sentido económico y social. Entonces, ese es básicamente de grandes rasgos, y la gente cada quien pagará su propio camino. Algunas tendrán que ser anarcosindicalistas, habrá quien te tiras otros ideales anarquistas, pero bueno, ese, eso es un trabajo con uno mismo y con la sociedad. ¿Cómo vamos a cambiar la sociedad? Empezamos con nosotros, pero también necesitamos cambiar la sociedad para que la ambiente sea más fraterno, para que otras personas puedan encontrar el camino más fácil para llegar a un ideal libertario. Buenas tardes eh, para mí en lo personal creo que el anarquismo es un sinónimo de epistemología ¿no? que constantemente eh, nos pone en cuestión de decir, bueno, cómo estamos aprendiendo lo que aprendemos ¿no? este, por qué lo aprendemos para qué lo aprendemos, ya que yo creo que el lenguaje está cabrón, ¿no? porque si no tenemos en cuenta conciencia de cómo estamos construyendo y con qué de pronto podemos tener estas cuestiones que ahorita comentaban, ¿no? como este lenguaje patriarcal o este concepto de masculinidades eh, y, femen y femenidades hegemónicas y que de pronto bueno podemos estar replicando este tipo de, de circunstancias ¿no? entonces eh, para mí en lo personal ha sido como algo fundamental también algo que, que me ha gustado mucho de, de esta forma de pensamiento y de vida es esta cuestión de acción directa ¿no? desde una utopía orgánica desde un contexto en el que nosotros podemos tener una injerencia ya sea personal o social pero para mí en específico hablar de lo social más bien es como en un sentido de comunidad no colectividad en, este, en esta otra parte creo que bueno igual ya en la carrera de docencia ha sido como bien complicado porque de pronto es tratar de trabajar con todo esto y, y pues eso me ha enseñado que pues hay que tener un chingo de paciencia ¿no? porque pues muchas de las cosas que nosotros estemos haciendo aquí tal vez no nos toque verlas y pues esto es como estar pasando la antorcha y desde ahí pues este, pues ha sido como, como como muy presente esto ¿no? esta idea de ser constante y en este constante pues siempre estar como reflexionándonos y como ahorita comentaban construyéndonos, desconstruyéndonos teniendo en cuenta que sí, no hay un antecedente histórico bien fuerte pero pues Tampoco podemos ir de, de así de rápido, ¿no? porque pues luego podemos pasar por alto muchas cosas como ya han pasado. Creo que para mí el, el anarquismo es saberse creador, antes que nada, ¿no? saberse artista y creerlo, porque desde ahí bueno, uno puede empezar a ficcionalizar ¿no? este, este concepto que nos han inculcado de historias, a ver qué es eso, ¿no? una construcción, una posibilidad, y que pues en realidad hay un montón, ¿no? Y que cada uno de nosotros es una de ellas. Eh, como comentaba anteriormente creo que el anarquismo es algo muy importante y es un reto, ¿no? que es aprender a compartir y repito, ¿no? en el sentido para generar comunidad porque creo que es algo que nos está haciendo falta concientizarnos como individuos como colectivo y del colectivo tener en cuenta que somos parte de algo, ¿no? y que no estamos este, separados y que más bien pues, a todos nos está molestando las mismas cosas o que tienen injerencia en ello en lo personal, y aquí es donde incluso a mí, a mí en algún momento me generó un poco de ruido pues bien sé que el anarquismo es una ideología, un pensamiento, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera pero de pronto creo que el anarquismo es más bien una herramienta ¿no? que nos permite estar este, transitando en el devenir del tiempo porque de pronto nos podemos encontrar con con ideologías ya bien concretas o con situaciones muy... Este, específicas y creo que esta forma de vida no, nos permite justamente estar eh, dialogando y transitando entre ellas y ver, bueno, qué tipo de circunstancia uno puede estar haciendo a partir del de tiempo que le toque vivir. Y más que ahorita decían simpatizar con las ideas, yo creo que para mí el anarquismo es empatizar ¿no? con los otros para llegar y transmitir esas ideas, ¿no? Porque si bien simpatizar... Este, tengo entendido, es como ser, ser agradable, ¿no? Y creo que ser empático es como entender, ¿no? El otro para desde ahí empezar a construir desde, la, desde las necesidades que podamos tener. Gracias. A, a mí me gusta la palabra simpatía porque viene de, en su origen etimológico, viene de un sentimiento en común. Entonces creo que, bueno, no está tan separado de la empatía necesaria. No. La Teresa decía una vez que tenemos que hablar entre los anarquistas, porque a veces tenemos usamos palabras, y al menos para podernos entender, ¿qué decimos cada? ¿Qué significa cada palabra? Este, saludos, compas. chingo de gusto ver a tanta gente reunida aquí. este Retomando como varios puntos que ha dicho la gente. Eh, por acá el compa decía, es cierto, ¿no? Da como... Eh, cierta tristeza, ver que hace seis años, cuando se da como el último boom del anarquismo, del anarquismo perdón, tenemos, pues un buen de compas, eh, muchos en preparatorias SH, que fue donde explotó de alguna manera este pedo, y que a seis años, del 2012, pues prácticamente sigamos siendo los mismos de siempre, igual bueno, eh, para la banda de la biblioteca, eh, aplausos, porque ellos dieron la cara cuando pues varios nos escondimos, ¿no? cuando la represión nos alcanzó y pues ante las patadas, eh, muchos tuvimos como que llevar eh, el golpe bajo. Por acá se mencionaba eh, algo bien importante, cómo explicamos el anarquismo a, a las personas eh, de a pie, ¿no? Eh, por lo menos hace seis años nuestra chamba, o lo que cada uno teníamos en el pensamiento, que en aquel entonces pues éramos chicos que habíamos leído Dios y el Estado, no era la única formación teórica que teníamos algunos panfletos de Benítez, poquito material que existía ¿no? eh, era, era un poquito complicado empezar a hablar de anarquía teníamos anarquí, anarquismo para principiantes, el que es como los libros de Ríos eh, había poco material y la chamba eh, primera era que tu mamá saliera de casa y que no pensara que la anarquía era nomás un bloque negro que se dedicaba a destruir no, sino que el hablar de anarquía el hablar de anarquismo significaba eh, todo lo que hemos mencionado que es el apoyo mutuo la autogestión, la solidaridad eh, lo que nos enseñó aquella vieja España del 36, ¿no? todos los valores que se dieron eh, dentro de la clase obrera eh, es cierto, eh, por allá decían ¿no? también eh, el compa lo mencionaba durante muchos años se ha creído que el anarquismo es un proceso y siempre estamos en proceso y siempre estamos deconstruyéndonos y avanzamos pasito a pasito y vamos como muy lento, pero seguimos avanzando. Puede que los marxos nos digan que somos eh, efímeros y que carecemos de una organización, ¿no? porque no somos tan verticales como ellos. Puede que, que la banda ya ni siquiera nos tome en serio porque otra vez los anarquistas están escondidos, pero yo creo que a lo largo de estos seis años se ha cambiado mucho porque hoy conseguir material anarquista es un poco más sencillo ¿no? para los compas que vienen empezando, porque en las universidades eh, ya no solamente se habla de materialismo histórico en el caso de, de, de la carrera de Historia, sino también se empieza a hablar de una historiografía anarquista, que le escala a los pinches marxistas cuando se habla de anarquismo y que nos siguen tachando como de muchas cosas, pero ya aparecemos por ahí. ¿no? Eh, hablar de un 2012 eh, sí o sí es hablar lejos del 132 y de todos los movimientos pequeñoburgueses, también se habla del movimiento anarquista de cómo se da con los compas del CSH en Ocalpan todo lo que terminó generando eh, vaya, incluso los movimientos en eh, las prepas, ¿no? que es donde me tocó vivirlo, ¿no? cuando se mencionaba que una prepa 5 una prepa 6 eran como las prepas más presas y que en ellas no existía organización de repente las prepas ya también eran un foco rojo para la UNAM porque ciertos anarquistas estaban organizando y de nuevo eh, todos los medios intentaron tacharnos en mil cosas pero pues se siguió generando la chamba viendo mal es cierto, no caigamos eh, eh, también como dijo la, eh, la compa ¿no? no caigamos en esta onda como del de que le más pues es más chingón porque al final de cuentas eh, es cierto, tenemos que deconstruir mucha de la teoría que vamos eh, agarrando que vamos obteniendo porque esto se tiene que construir todos los días ¿no? eh, por allá se mencionaba, ver un chingo a toparse en el espejo y decir como de, no, me sigo siendo el pinche macho con mi compañera no sigo ejerciendo eh, relaciones de poder con, con mis compas sigo siendo el violento, el que no he, no he entendido quizás eh, como los conceptos chidos pero eso es parte de la autocrítica frente al espejo no, no se trata de decir quién es eh, más anarquista o menos anarquista pero sí, como dijo hoy eh, eh, eh, tratar de hacer, y como lo mencionó Malapesta tratar de hacer más chiquita esa brecha No eh, la anarquía más que un sistema de teorías, filosofías, doctrinas y demás a diferencia eh, de lo que muchos piensan pues es lo que, lo que nos va guiando como todos los días a ser la, el tipo de personas que somos no que hemos ya dejado como estas banderas como lo mencionaban no vamos con la bandera roja o con la bandera negra a todos lados si bien las, la, la anarca nos identifica hemos entendido que eh, nos, de, la simpatía se encuentra más acá que en ideologías de cualquier país que sea porque ante todo, como dijo el viejo Bakunin nuestra patria es el mundo y nuestra familia la humanidad Y pues ya este, No sé si alguien aquí me podría responder o ayudar a concretizar este pensamiento de vandalismo Separaron vandalismo y anarquismo Entonces, ¿cómo se pueden ocupar las palabras? Es un debate bien grande Obviamente este, ojalá alguien aquí quiera responder, pero sí son a veces, solemos moralistas a veces, tenemos buscado que a lo mejor Buenas tardes. Bueno, creo que siguiendo como con la línea de todos, un concepto bastante importante que para mí, dentro de cómo yo veo la anarquía es como la responsabilidad cuando uno es responsable de sus actos eh, individualmente y colectivamente creo que podemos ser un poco más coherentes y no llegar justo a la a la, este, no sé cómo se puede decir, como a la al querer imponer una tu misma ideología que supuestamente es libertaria, ¿no? Muchas veces creo que muchos este, personajes que mal entienden la anarquía quieren imponer esas ideas. Y no todos vamos con una bandera de, ay, mira, yo soy anarquista, ay, ahora mucho gusto, yo soy nadie, soy anarquista. Nadie hace eso. O bueno, si lo pretendes hacer, creo que está bastante mal. Porque el simple hecho de tus acciones y cómo tú veas tu, a ti mismo, cómo te concibas, el hecho de cómo tú te sientas respecto a tu sociedad es lo que te va marcando como un anarquista dentro de tu sociedad y es como puedes ayudar también a tu alrededor a que lo vean, algo tan simple como el ayudarse ayudar a tu comunidad, ayudar a tu familia es un acto bastante básico de, de anarquía y no por eso vas a decir es que yo soy anarquista hay muchas personas que tienen esas bases dentro de su vida y no lo saben como muchas veces lo mencionaron ¿no? los pueblos este indígenas tienen muchas bases o fueron mucho tiempo atrás este, sociedades con acciones libertarias y obviamente no necesitaron alerse ni vacuna ni crocoquín para hacerlo. Creo que el simple hecho de ser responsable con nosotros mismos es como un acto bastante anarquista. Y hoy en día con la democracia, el derogarle las decisiones a alguien más, el decir, ah, bueno, yo me escondo y que él elija, es algo que tenemos que derrocar. Bueno, eh, yo solamente tengo un comentario respecto a los diferentes posicionamientos políticos que he escuchado hablar un poco al inicio, ¿no? Que, por ejemplo, la lucha comunista es algo que ya ya fue y que tenemos pen que pensar nuevas formas de lucha, ¿no? O lo que mencionaba por acá el compañero, ¿no? Como los pinches marxistas, ¿no? Entonces me parece que eso es un vicio de diferentes eh, organizaciones ¿no? yo pertenecí un tiempo a una organización marxista-leninista y un vicio fue justo que estábamos en contra de pensamientos anarquistas ¿no? y como lo dice la compañera ¿no? el ir, el ir en, a diferentes puntos y tener que implantar un ideal yo creo que ahí cuarta el trabajo comunitario ¿no? y el, el trabajo de convivencia que es un poco lo que entiendo que es el anarquismo ¿no? como el simpatizar, el empatizar con el otro ¿no? y yo creo que justo cuando empezamos a decir el marxismo no, esto no O sea, yo creo que es importante la crítica, la autocrítica pero no el descartar como a estas otras opiniones ¿no? sino más bien integrarlas y otra cosa es que me parece muy importante el seguir teorizando con autores clásicos pero hay que hacer una construcción para nuestra sociedad no porque yo lo veo desde que militaba en esta asociación política marxista-leninista que a veces nos quedábamos en, en el mero ideal en el mero teorizar, en el mero razón, racionalizar ¿no? y no se actúa y pues otra cosa, o más bien como un cuestionamiento es que hasta dónde llega como esa cuestión de la anarquía, ¿no? porque ahorita como lo están definiendo, pues quizá mi actuar es anarquista, pero yo no me defino como anarquista, ¿no? entonces es necesario definirme para ser anarquista o, o más bien es una cuestión de, de actuar. Hola, ¿qué tal? Es mi primera vez en un lugar así, vi la propaganda de la Alicia y dije, mira a, a ver qué pedo. Este, quisiera comentarles algo, espero no sea demasiado extenso, este, y si les parece así, pues en cualquier momento les dije, estuvo y dije, ah. eh, Me llamo Ratóstenes, Flores Torres. Este, y lo comento porque pues, el pinche nombre es griego, mi ¿no? papá fue matemático de profesión y dijo, ¿Y tú te vas a llamar así? Pero en eh, mi familia, eh, mi abuelo eh, son un indígena, se apellida Xochigua Entonces, siendo yo muy niño, resulta que me llamaba Eratóstenes Xochigua Torres. O al menos ese debería de ser mi nombre. No lo llevo así porque a mi abuelo, cuando lo registraron, le cambiaron el apellido al español. Este, entonces, Xochigua, según los que tradujeron al el, el español el, el denunciado, el, el apellido es, es Flore. Entonces crezco este, con una pinche contradicción siendo nieto de un indígena tlaxcateca para acabarla la de chingar ¿no? y entonces eh, él estaba convencido de que no nos iba a enseñar a hablar náhuatl ni a sus hijos ni a sus nietos ¿no? quería, ahorita es que escucho este asunto del dominio escucho este asunto del autoritarismo ¿no? y de pronto para mí, yo sí quería aprender a hablar náhuatl y aprendí algunas frases pero ahora creo que por rebelde, aunque en ese momento pues, yo no me asumía como tal. este Entonces, no, aprendí algunas cosas en Agua de una manera que, que no fue la que tal vez naturalmente me hubiera tocado. este Mi abuelo tiene ahorita 98 años, bueno, cumple el 24 de junio 98 años y sigue tomando pulque y, y cantando. Entonces, yo me volví como un coleccionista de contradicciones, al menos sé si eso era lo que yo vivía. Y entonces empecé a encontrar contradicciones en todos lados. Eh, recientemente encuentro algunas que me parecen muy interesantes eh, y, y que tienen que ver con estas cosas que, que mencionaban del feminismo y del de, asunto de la crisis ecológica. Eh, de la maldición se cumplió, yo estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias, hice una licenciatura y una maestría, después decidí que... Este, pues por ahí no iba el asunto, y hice eh, la carrera de filosofía, y después me harté, mandé toda la verga y hice una banda de rock que se llama Sochibu. Eh, sin embargo, pues uno no puede evitar estar en el mundo, como bien dicen, ¿no? aunque se sienta uno raro y sienta uno que hay contradicciones por todos lados, y no solamente contradicciones en este sentido lógico-matemático, sino una contradicción vivida, ¿no? que, que, que padecida y que te pone a, a pensar, entonces eh, yo quisiera comentar aquí si alguien puede comentar algo al respecto eh, me parece que eh, la próxima dado que mi vida ha sido una contradicción y creo que la de muchos tal vez en cierto sentido eh, se mueven en, en, en varias contradicciones eh, ser, sería oportuno y pregunto me declaro un absoluto ignorante de, de la anarquía eh, la próxima ontología debería de ser transitoria y debería de partir de la contradicción eh, en cierto sentido como matemático me parece que viene todo el pedo desde el principio de identidad y este asunto del absoluto y lo uno y este, etc este, luego me, me llama la atención cómo reacciona la gente cuando se le hace ver que se está contradiciendo el color se sube a, a la cara, ¿no? este, hay una, una reacción como muy violenta, de desesperación y angustiosa cuando alguien me dice, te estás contradiciendo. ¿no? Y me parece que tal vez sería un buen este, lugar para comenzar, ¿no? tratando de aceptar la contradicción. Y bueno, este, eso me ha puesto a pensar, donde pensar para mí no significa elegir en un catálogo, este, en un menú, en una boleta electoral o en un catálogo de cosas que puede ser en la vida yo la verdad es que no sabía ni qué pedo con mi vida y estudié matemáticas porque pues, toda mi familia son matemáticos y pues ni pedo, ¿no? ya me llamaba así, pues había que darle. entonces eh, de repente pensar me parecía que era como liberar las cosas de sus determinaciones empezaba yo por mi apellido entonces fui con mi abuelo y le pregunté qué quería decir soy y me echó un cholo muy chido y yo dije chale ¿no? o sea, cómo puede ser que ese apellido tan chido se haya reducido a flores pero bueno, en fin, este, leí hace poco y, fue, y es la razón por la cual estoy aquí eh, una declaración de un anarquista griego eh, que decía algo así como que la verdad es que la revolución no garantiza nada y que el, los anarcos no deberían estar ahí por el mundo prometiendo o dando garantías de algo que los centros ocupan, era, ocupas eran los lugares, los lugares donde se trabajaba la insurrección y que no podían convertirse en, en lugares visitados por estudiantes los cuales esgrimían esta situación estudiantil como si fuera una ideología política y al, al final firmaba su carta diciendo rabia recuerdo mucho esa palabra y porque me he sentido así muchas veces entonces parece ser ¿no? que, que estoy en el lugar adecuado tratando de, de pensar a partir de la rabia tratando de pensar a, a partir de, creo, ¿no? de una manera que no es la que se exige por ejemplo en los institutos de, investiga, de investigación y eh, eh, bueno, no sé si, si soy anarquista parece, han comentado aquí algunas cosas y parece que pues, sí por ahí si no soy, por lo menos parece que por ahí voy a ir en algún momento Gracias por escucharme y ojalá alguien pueda comentar algo al respecto. ¿Qué pasa con una... ¿Existen las discusiones en la anarquía o con los anarquistas? ¿Cuál es el punto de discutir? Si nos ponemos de acuerdo, ¿ese acuerdo lo vamos a defender o estamos en la era posmoderna donde cualquier interpretación está chida y amor y paz? Gracias. ¿Alguien más por acá en aquí estadio? este pues eh, ya ahorita pasaron un poco por todas varias como diversas partes de la discusión ¿no? lo intelectual, político y pues en sí no consigo saber mucho de nada más que de mí mismo entonces sin entrar como en esas ondas de lo que quiere decir o los significados o históricos eh, y voy a decir lo que para mí tal vez significa la anarquía porque sí también coincide que es como difícil que esté como embestida en una persona no porque había que de, de construir un chingo de cosas no entonces este eh, cuando empecé como a leer un poco entendí que había muchas cosas que que me habían molestado o marcado desde muy chico que coincidían y que nunca había encontrado algo como que leyera o ...o que me tocara estudiar en algún lugar... ...que me hiciera realmente como... ...sentirme que pertenecía a... ...eso sí es un poco un intelectual, ¿no? Pero lo que habla es lo que yo... Pues, ...interno significa para mí, por ejemplo... ...pues estar en un círculo como ahorita... ...o en un tianguis donde hagamos trueque ...o llevemos las cosas que hacemos... ...cada quien con nuestras manos, ¿no? Este, lo que hoy en día significa... ...sin entrar mucho en las acepciones... ...o profundidades y... ...probablemente... Eh, a lo mejor a alguien no le parezca que eso es pero a mí no me importa porque es lo que significa para mí entonces este para mí lo que me ha dado la anarquía en mi vida es un poco esa sensación de, de pertenecer a algo pero cómodamente no me refiero como pertenecer a una pandilla o a un grupo o una elogia, un elite sino um, pertenecer a algo que para mí es amable que es cálido que eh, con la gente que yo en general conozco eh, el apoyo mutuo es más que una frase o la solidaridad es una constante diaria en las vidas y aunque se pueda pensar que no vamos hacia ningún lugar porque está donde ese eterna tal vez el hecho de que lo estamos practicando todos los días ya nos hizo que no lo podemos ver ¿no? lo valioso que tenemos ¿no? pero eh, para mí es eso es una calidez, es pertenecer a algo es sentirme seguro, es sentirme querido, así lo digo. Y entonces a mí mi pregunta es a veces, ¿cómo transmitimos eso? O sea, ¿cómo hacemos que...? Porque también estando en, en otras posiciones o en otro tipo de vida, eh, pues la desesperanza con respecto a la política, la económica o lo que es la vida, ¿no? Puede ser este, como que la gente en eso piensa que no hay salida, ¿no? Más que... Pues los caminos que ya están ahí, ¿no? que ya mencionaron y que lo voy a hacer brevemente, como votar, trabajar, eh, pues sí, esclavizarte, ¿no? eso sí es la meta, no creo que haya otra palabra, eh, por diferentes cantidades de dinero o beneficios. ¿no? Entonces, lo que para mí es eso, es calidez, es, es pertenecer a, a una, pues, a un todo, a un ente orgánico que a lo mejor sin darnos cuenta, precisamente por esto de que es cotidiano, que tenemos partes que otra gente no puede ver y que viven la desesperanza, varia gente, a lo mejor eh, a través de otro tipo de comunidades, otro tipo de formas, también se da, pero en general, por ejemplo, aquí en la ciudad, la desesperanza es algo muy cotidiano, pues por cómo está diseñada la forma de vida, por el mensaje que dan los medios, y lo que para mí es, es eso, es una esperanza, es cobijo, es calidez es cariño, es apoyo mutuo, es solidaridad, es autonomía y, y sin saber mucho esas palabras sí están este, profundo en mí y creo que a lo mejor no nos damos cuenta de que en realidad sí estamos haciendo eh, permanentemente acciones y una forma que aunque en lo individual obviamente tiene este, este confronte ¿no? y esta parte que eternamente vamos a tener que estar luchando dentro de nosotros. este pues que sería bien interesante poderla compartir con más gente porque yo cuando estoy como ahora o a veces que pues la neta, ¿no? llevo a algún encuentro y a veces sí llevo para poner la comida comunitaria en el bote pero a veces no, ¿no? y es un lugar que yo la neta de lejos o algo yo de todo corazón sé que es un lugar donde voy a llegar y puedo ser escuchado y que lo que sea se va a compartir y que puedo aprender y que puedo dejar de mí es otra onda, que el sistema siempre te dice a mí me vales más que si no me importa lo que haces y nada de ti es valioso, ni lo que hagas con tu cerebro, con tus manos, con nada y entonces yo siento que puedo hacer algo de mí y, y pues para mí eso es bien chingón seguro no únicamente a través de lo que es como la idea anarquista será eso, pero bueno así me, me, me ha tocado ¿no? y no es la única manera en que lo he visto pero en que lo he podido desarrollar más y con, con verme con más personas que están haciendo lo mismo ¿no? Entonces siento yo que tenemos algo bien valioso y que a lo mejor precisamente por eso lo estamos ejerciendo, pensamos que no, pero sería bien chido poderlo compartir. Bien, gracias. Bueno, para mí, yo crecí en una familia, una mamá comunista, un abuelo exiliado y un papá anarquista. Entonces fue muy curioso porque todos esperaban que estudiar una ciencia social, lo cual no se les cumplió y bueno, empecé a leer anarquía desde mis ocho años me parecía algo muy curioso, incluso lo despreciaba pero conforme fui creciendo eh, no tenía dinero para mis libros entonces empecé a ver las desigualdades que, que uno sufre hoy en día en el mundo ¿no? tanto económicas, alimenticias educacionales, eh, de identidad, de género, etc, etc, etc. Entonces empecé a acercarme a mi papá y mi papá me empezó a desarrollar esta parte anarquista. ¿no? Me decía, es que se rebelde, eh, rebélate contra toda imposición que tú tengas y la veas como algo que te hace daño o que te puede molestar. Y eso empecé a hacer. Digo, trabajo, me vendía el capitalismo, eso sí, lo debo de aceptar, pero dentro del lugar donde trabajo, es una planta manufacturera este empecé a crear una sociedad entre mujeres que le llamamos red de apoyo las operadoras eh, se sienten menos, digamos porque pues no tienen más que una primaria a nivel escolar y no tienen un puesto de mando alto entonces no te pueden ver a la cara y yo les digo, yo las saludo de beso de abrazo, de tú cómo estás porque para mí todos somos iguales y a mí así me enseñaron a hacer y a vivir para mí también esa parte es la anarquía, ver a todos como un igual y nadie es, por tener mayor edu o menor educación, mayor o menor ingreso, ser mejor o peor persona, ¿no? Mientras que tú no lastimes a otra persona, que es la parte del vandalismo, como se mencionaba, la anarquía es bienvenida en todos lados y en todos los rincones. Entonces empecé a decirles, ve a los ojos ve a los demás, saluda a las personas no te creas o te sientas menos ¿no? e incluso mis superiores me decían no, es que te ves mal haciendo eso yo no me importa, es mi identidad es parte de querer una utopía dentro de esta sociedad tan marcada tan estereotipada, tan occidentalizada como todos lo, lo han compartido dentro de esta, de esta discusión tan amplia y tan enriquecedora que se ha llegado a tener hasta ahorita entonces esta red de apoyo consiste en que Todas nos vemos como iguales, empiezan a participar ya los varones este, y entonces si yo en ese momento tengo dinero que otra persona necesita, se le brinda y esa otra persona eh, no me da una garantía, simplemente al día siguiente me lleva un loncho ¿no? y si otra persona no tiene un cuaderno para su hija, entonces yo o uh, alguien más le da un cuaderno reciclado y así hacemos una cadena de apoyo ¿no? en la cual yo creo que estoy creando una sociedad dentro de un capitalismo que sí, me explota, nos explota a todos, pero que es una parte en la cual se puede ver que otro mundo es posible, ¿no? O sea, les enseño yo que tengo un poco más de conocimientos en derechos laborales, les digo, no se dejen, si trabajan los domingos que les paguen su, su horario triple, o sea, como educarlas de cierta manera para que ellas garanticen sus derechos ante el explotador, ante el capitalista, ¿no? Sí estoy en contra, pero vivo de él, ¿no? Es algo que sí, he aceptado, he asumido, me he esclavizado, como, como bien lo han dicho, me da de comer hasta el momento, pero, pues, bueno, mi ideal y mi, y mi corazón es anarquista y lo va a seguir siendo y la verdad es que, pues, mientras yo pueda luchar individualmente y luego colectivamente, como lo he podido hacer, pues adelante y si de aquí podemos sacar como lo dijo algún compañero una sociedad de apoyo que no sea pues una sociedad capitalista sino de apoyo mutuo y de apoyo concientizado pues hagámoslo y hagamos ver al mundo al mundo que nos explota y que nos sangra que pues podemos hacer algo al respecto ¿no? que podemos hacer un cambio dentro de todos nosotros para que nos volten a ver sin decir, ah, no, pues son delincuentes, o rayan y roban oxos, se roban las cerveza o sea, roban la cerveza no, esas cosas no, sino que más bien demostrarles que podemos luchar por un bien social que somos todos. Buenas noches. Comencé a escucharlo mediante la música, mediante el anarco eh, Me agradó, eh, me gustó la idea y comencé a, a, a llamarme punk, vaya, ¿no? Eh, me gusta la, la contracultura, todo lo que, lo que conlleva. Eh, me parece que, eh, lamentablemente la escena se, se corrompió demasiado y, y cuando en un momento fue de protesta se fue ensuciando y, y pues no no es por no es por perdón tanto de manera discriminativa sino que empezaron a salir nuevas corrientes ¿no? y llamémoslo cross eh, le, le quitó el, el significado de, de, de, de lucha eh, yo creo que otro punto que, que hay que pues, quedar es que hemos, hemos estado infectados con, con la comodidad, con, eh, no sé, ¿no? Yo creo que, como lo habían mencionado antes, eh, tenemos a la mano muchas, muchas herramientas para, para generar pequeños bueno pequeñas acciones que generen grandes cambios por mi parte, pues, dejé el visu, eh. la verdad es que no es nada fácil difundir la idea viéndote tan, tan vandálico, tan, tan derizado, tan estoperoleado, tan borracho no es nada fácil, así que, pues, aunque sean críticas eh, y no te importen, eh, hay que demostrar... Eh, pues que, que podemos generar un cambio, ¿no? Que tenemos un mundo nuevo adentro de nosotros que, pues que no le afecta a nadie. Eh, simplemente yo creo que hay que quitarnos la apatía juvenil que tenemos y, y comenzar a generar, pues sí, desde lo más mínimo como quizás optar eh, por consumirle a, a la gente que que con tanto trabajo eh, acerca a los mercados no sé, su, lo que vendan verdura, vaya, X cosa podemos apoyar con eso en vez de, de comprar a las grandes industrias o, o generar un cambio eh, no sé, hay mucha, hay mucha banda que ya genera zapatos o sea, bueno, siempre, ¿no? Eh, yo creo que pues más que nada eh, el anarquismo para, para cada uno de nosotros pues es diferente pero pues todos tenemos como que la la, la, la misma finalidad ¿no? eh, pues, pues es todo. gracias vamos a empezar a terminar a, tenemos un horario creo que es conveniente que empecemos como se dice y también hemos, no prolonguemos demasiado la idea de todo esto es que nos estamos invitando a que vengamos a aprender juntos que vengamos a leer textos, que vengamos a discutir. El marxismo se va a ver en la primera internacional, en la revolución rusa, en la revolución española. Tenemos muchas cosas. Entonces, si alguien quiere hacer las últimas participaciones, adelante. Bueno, mi participación va encaminada más a una propuesta que a definir lo que es anarquismo porque creo que ya aquí muchos platicaron al respecto gente que tiene mucha experiencia como anarquistas y que me da mucho gusto volver a ver porque pues los reconocí y, y está bonito pues porque pues encontrarte y la verdad me da mucha emoción que, que haya como mucha gente en este círculo de estudio digo a lo mejor después de las primeras tres sesiones todo va a acabar en cinco personas como siempre pero... Este, pues la verdad es que eh, va una propuesta la platico al final pero primero platico antes mi experiencia como profesor, soy profesor del, del Politécnico una de las escuelas eh, pues ahora en, en, este, en estos tiempos como más eh, reaccionaria y complicado pero creo que ya se eso se está permeando como en todas las escuelas eh, hay un colectivo de estudiantes que se generó de la huelga del 2014 en el Poli y los chavos eh, pues igual que aquí por ejemplo probablemente pues haya gente que esté buscando precisamente qué hacer y creo que lo importante aquí y, y lo que sí creo es que aquí los que estamos eh, escuchándonos por lo menos sí queremos un mundo distinto pues, ¿eh? no sabemos a lo mejor qué mundo pero por lo menos sí queremos un mundo donde no exista todo lo que vivimos a diario. Y que en ese sentido, eh, a lo mejor no sabemos qué mundo y no sabemos qué camino tomar, pero creo que pues, un primer paso, y eso es importante, es estar aquí. Y de alguna manera, pues sí, eh, preguntarnos, y creo que eso es algo bien importante, eso yo ya lo supe mucho del tiempo después de, de que leí, de que vivimos... Eh, o que viví con, con los compas Como muchos movimientos sociales Pues cuál es el, el papel que, que estamos jugando Cada uno en esta sociedad y, y en ese sentido Pues cuál es el rol, por ejemplo, cuando eres estudiante Cuál es el rol que quieres jugar Precisamente eh, sí es bien complicado Por ejemplo lo que dicen cuando Cuando dices tú pues, pues estoy trabajando para el capital ¿no? Y es bien triste y a lo mejor es la, una de las contradicciones más complicadas y asumir esa contradicción, pues es bien complicado. Yo doy clases en una institución pública y pues eso tampoco está padre, pues, porque a fin de cuentas pues, tam también caemos, caemos ahí en la contradicción. Pues. Entonces, sí es bien complicado eso, pero de alguna manera creo que esto eh, es un ejercicio bien importante. Así como, por ejemplo, lo he, lo he intentado hacer desde mi lugar de trabajo con el colectivo de estudiantes, que pues, se ha tratado precisamente de generar círculos de estudio, y no en una onda dogmática de decir, ah sí, eh, tienen que ser anarquistas, pues porque incluso el círculo de estudio planteaba lecturas marxistas, ¿no? eh, precisamente en esta, en esta onda de hablar de la Primera Internacional. ¿no? Entonces, no era como agarrar y decirles incluso, a ver, güey, el anarquismo es, es como si fuera una clase académica, decir, entonces al final tienes que ser anarquista. Sino más bien, de alguna manera, tú pues, darles las posibilidades, pues, o darle, o encaminar, eh, pues probablemente la posibilidad de que adopten esa ideología y que en ese sentido trabajen, pues, ¿no? Hace rato, y ya lo mencionaron varias veces, ser anarquista no es decir, pues soy anarquista yo, yo hasta la fecha no puedo decir eso ¿por qué? porque efectivamente caigo en un chorro de contradicciones y es bien complicado pero de alguna manera pues trabajo para allá y lo que sí creo es que el anarquismo es el camino hacia el mundo que yo quiero ¿por? y entonces en ese sentido lo que yo hago con, con esa banda pues es, o lo que hacemos, pues somos somos todos perdón, ¿no? <risa> pues plantearles pues y a fin de cuentas, lo que les digo, ¿no? Pues a lo mejor eh, y recuerdo aquel, eh, aquel día después de la huelga, ¿no? Que éramos efectivamente como 20 y pues que pues trae, o sea, traemos y pues los morros en ese sentido traen esa onda de... porque quedamos de hacer la primera lectura, ¿no? Y entonces llego a... a pues llegamos a la reunión en la chica, y los morros como a chinga leyendo, ¿no? Porque no lo habían hecho, pues, ¿no? porque efectivamente les da hueva Porque efectivamente leer nos da hueva pues, ¿no? Y en ese sentido, los pues, moros en China Y entonces, llegamos y pues así, precisamente como en esta onda Pues definamos ciertas cosas, por lo menos digamos por qué queremos estar aquí Que además eso también es bien complicado pues, ¿no? Y probablemente en ese sentido, y eso va como parte de la propuesta Pues creo que sí tenemos que hablar todos y creo que es bien importante porque a fin de cuentas cada uno tiene su experiencia desde donde está. Y eso creo que ayuda en mucho a nutrir como la discusión que se pueda generar para dar lo mejor y en una de esas, y muy probablemente no pase, saquemos una idea en colectivo. Pero bueno, entonces eh, pasó esto, pasó esto y... Eh, eh, ¿cómo se llama? entonces ya dijimos, no, pues, ¿qué pasó? y entonces los, los chavos como en esta onda como espantados porque además, pues, soy el profesor de varios pues, ¿no? entonces era así de no, pues, es que yo no leí y lo decían como, como como pesar, pues, ¿no? como que efectivamente tenían que cumplir porque pues así se les dijo que tenían que hacerlo, pues entonces pasó mucho tiempo, el colectivo sigue hasta la fecha siguen buscando su camino efectivamente, los círculos de estudio no se han llevado a cabo con... y ya, ya van cuatro este, digo, ya van, sí, ya van cuatro años y en ese sentido algunos sí, efectivamente se asumen anarquistas pero pues a fin de cuentas no, ni siquiera creo que tienen bien planteadas las ideas y precisamente por eso tampoco tienen eh, planteado el, el accionar el cómo, cómo llevar a cabo, cómo aterrizar precisamente eso que tú dices que eres y llevarlo a la acción pues. entonces en ese sentido va mi propuesta la propuesta va en que efectivamente a lo largo de las de las, de las reuniones pues platiquemos la experiencia y de alguna manera tratemos de aterrizar precisamente esas ideas que estamos leyendo para de alguna manera encontrarle sentido, incluso hasta plantear, a plantear la contradicción, porque de, no, de alguna manera de la contradicción pueden salir ciertas o, o se pueden demostrar ciertas verdades pues, ¿no? El matemático lo ha de saber. Entonces, en ese sentido, pues creo que sí es bien importante por eso que todos planteemos. Precisamente nuestra experiencia desde nuestro lugar y que efectivamente a lo mejor esa experiencia va a ir en pro de las lecturas que tengamos y del análisis que hagamos o a lo mejor va a ir en pro de una cierta contradicción que nos pueda llevar a algo. ¿no? Buenas noches este, la experiencia que yo tengo con el anarquismo tiene algunos años por influencia de, de, de con quienes me juntaba con quienes me reunía con quienes quiero, con quienes llevan el corazón y pues ahí empezó todo pero ahora este, hablando de las contradicciones eh, yo soy profesora de educación especial y milito en la CENTE soy militante de la CENTE nada más que allá al principio <ríe> una de las de los principios rectores de la gente, porque hay unos principios, este, entre ellos es el, el camino al socialismo, es donde yo no coincido, pero finalmente vamos en el camino y, y mi trabajo de militancia en la CENTE este, no, no para, ¿no? Es muy duro, es muy arduo, es muy intenso, y cuando hemos llegado a este punto de decir, ¿y tú qué? ¿Por qué? ¿Por esto no? Yo lo digo claro, ¿no? Es esto. Yo no creo que. que que vayamos hacia allá, sino que podemos ambicionar más. no libre que llegar como a esta parte de lo que hablaban de, que se conoce como el comunismo libertario, pero creo que por ahí va más la onda. Entonces, sí hay muchas contradicciones, pero en el camino pues podemos caminar juntos, ¿no? Con los compañeros, con las compañeras. Ah, bueno, yo solo quiero responder la pregunta del compañero que hace un momento. Dijo, bueno, él hablaba sobre vandalismo y anarquía. Eh, bueno, primero que nada me gustaría cambiar ese término vandalismo Principalmente porque el término para mí proviene de, de del, del ataque mediático Que no sé, se ha hecho al movimiento anarquista Y bueno, quiero cambiarlo más bien por violencia Porque bueno no, no es que la violencia sea afín a la anarquía La violencia no tiene nada que ver con la anarquía ni la anarquía tiene que ver con la violencia sin embargo eh, tampoco les le ajena como la violencia no les le ajena a ningún movimiento social no les le ajena ni siquiera al género humano a, hay un párrafo por ahí me parece que incluso Kropotkin lo habla so, sobre eh, es en Conquista del Pana incluso en su más famosa obra el ser humano tiene cierta agresividad pero bueno, no voy a ahondar en ello ahora con el tiempo pero este... Es precisamente eso lo que, lo que quería tratar. La, la violencia no es, este, no es el camino a la anarquía, pero tampoco se descarta como movimiento social. Bueno, y una, una última cosa nada más. Este, al final que todos hemos vertido nuestras opiniones, me gustaría que las debatéramos. No sé cómo está la dinámica ahorita, pero que se contraponen. Hay algunas que se contraponen y, y me, me gustaría que, que las hablásemos. Si no es ahorita quizás en otro tiempo cuando cuando sea necesario, porque, porque el diálogo es, es lo más importante de todo, ¿no? no solamente vertir nuestras opiniones, sino contraponerlas unas a otras, así podríamos generar un conocimiento, un consulto verdadero, bueno es todo. Sí, la idea no es hacer asambleas muy largas, sino que podamos discutir brevemente. y en el transcurso de todas las reuniones vamos a seguir haciéndolo, créanos que lo vamos a terminar. Así vengan al final solamente dos, somos gente esas que somos aterrados tercos, que no nos cansamos, es más fácil que se cansen ustedes a que nos cansemos nosotros y se van a llevar los temas. Y quien quiera aprender junto con nosotros, o nosotros de los demás, pues bienvenidos. nos damos la palabra a técnica, Hay un sitio donde estén estructuras propuestas, si hay como un conflicto estructuras que han ahí que Buena pregunta, porque eh hemos discutido en días pasados entre nosotros si sí está este, esta página web que hemos abierto pero nadie de nosotros porque somos muy puros, ha sabido cómo subir PDFs en esta si alguien tiene la sabiduría suficiente se, se agradece porque se pueden subir eh, eh, textos de... ah claro, tiene que ser un grupo eh, eh, si es, esta que se abrió es una página individual, entonces hay que cambiarla. Así es, es que se me había olvidado. Eh, bueno, rápidamente. ¿Sí bueno, yo creo que eh, este encuentro, el encuentro fue un éxito. Sí, escuchamos muchas opiniones. De todo lo que se dijo, quiero rescatar alguna más que rescatar, enfatizar algunas cosas. Una es una propuesta práctica que surgió del compañero que habló de la cuestión de los pueblos indígenas. ¿no? En efecto, sí tenemos que incluir entre, creo, entre los temas que podemos debatir aquí, cuál puede ser la contribución de los pueblos indígenas a la cuestión del anarquismo, ¿no? a la causa del anarquismo. Entonces, eso lo podemos considerar en el programa, ¿no? Y ver en qué momento llegamos a ahí entonces, esa es una propuesta práctica que implica la modificación de nuestro programa de trabajo que podemos discutir o sea, la pongo sobre la mesa y se puede discutir la próxima vez ¿no? para ir cerrando luego eh, to todo eso que hemos dicho eh, to entre todos eh, pone sobre la mesa el sentido ¿por qué hacemos este taller? ¿no? entonces, eh, se ha dicho pero es, es bueno enfatizarlo bueno compartimos algunas ideas que este mundo es feo sucio, malo, injusto etcétera, etcétera pero también sabemos que no es un problema individual y que solos no podemos resolver nada entonces lo, lo que puede ser un objetivo creo yo, de, de este taller es construir un lenguaje a través de compartir experiencias o sea, aquí ya, ya han salido muchas experiencias muy diferentes entre sí, ¿no? Personalmente soy de los que creen que a los anarquistas no nos corresponde especialmente crear organizaciones anarquistas, sino hacer lo que hace la compañera, estar en la gente e impulsar ideas libertarias, digo ella porque está en la gente, cada quien de donde está, ¿no? Impulsar ideas libertarias, prácticas libertarias de donde estemos. Eso implica que si logramos socializar nuestras experiencias, podemos crear un, un lenguaje común que como... Eh, comentaba la compañera que dijo que eh, venía del marxismo por ejemplo si hablamos con un, con un trotskista lo primero que, que no hay que decir es este cabrón de Trotsky que masacró a los obreros de Kronstadt y después a, a los campeones o sea podemos ver que es lo que en el lugar en donde estamos o sea, en el lugar en donde estamos podemos ver qué es lo que compartimos con este compañero que puede ser Trotsky, hasta Stalinista puede ser porque no sabe quién es Stalin o, o etcétera etcétera, ¿no? o sea, pero eso por un lado, por el otro nosotros sí sabemos qué hizo Trotsky, qué hizo Stalin y por eso vale la pena eh, ir viendo históricamente esos problemas porque no podemos olvidar que con esos métodos se, se construye una dictadura, ¿no? entonces la, la, lo interesante que yo veo de, de este taller es, es como pa, pasar to, todas esas experiencias, compartirlas, eh, eh, cada quien. Te, o sea, no, no, no, no es una cuestión académica. ¿sí? Tampoco otra cosa. Ser anarquista no, no, no, no, no significa ser puros, ¿no? O sea, uno que eh, asalta bancos no es más puro de uno que vende su trabajo en, en una fábrica. O sea, o viceversa. O sea,. Eh, desde donde uno está, puede y debe, porque es, como dijo, todavía es una cuestión de una exigencia interior o ética, o como la quieran llamar, impulsar prácticas libertarias. Si uno es asaltabanco, puede convencer a los otros que se pueden, a los otros asaltabancos que están con él, cómo hacerlo de manera libertaria, digo, valga. La paradoja, ¿no? Pero por, por decir que no, no existe. Dice, bueno, yo quisiera ser un artista, pero todavía no lo logro porque me falta, porque no soy suficiente. No, no, no es así. Cada quien, eh, cada quien tiene un millón de contradicciones y lo sabe e intenta manejar Y donde estamos podemos actuar, en la familia, en el barrio. En el, básicamente en el trabajo. Todos más o menos trabajamos. Yo también soy profe. Y, y claro que es una contradicción luego tener que ver con los estudiantes, porque uno es, es una figura de autoridad y hay que derribarla, pero si somos profes po podemos cagarnos sobre la idea de autoridad, ¿no? que uno mismo representa, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, creo que este ejercicio que estamos haciendo sí puede ser muy fecundo en la medida en, en que logremos intercambiar experiencias y ir elaborando un lenguaje, también se ha hablado del lenguaje, que nos permita salir del gueto y evitar de hablarnos únicamente entre nosotros ¿no? entonces esta primera primera piedrita que pusimos en piedra hoy creo que es un buen avance bueno compas eh, para los que no topen los materiales eh, vamos a intentar los que no se necesitan subir en PDF, sino que se puede poner la liga para que se descarguen en la página esta de la Anarquía la idea es que la sesión anterior la sesión previa, se suban los de la siguiente sesión para que haya como 15 días, para que los puedan descargar, los puedan trabajar vamos a intentar que sean materiales breves, ¿no? que nos den una idea general, ¿no? yo sé que de repente tenemos mucha hambre y vamos a querer superar a los clásicos en tres días, ¿no? Y ahí a ver quién se lee todos los libros de todos los clásicos y todo lo que escribieron ¿no? en tres días y lo supera, ¿no? Entonces, eh, vamos a intentar hacer materiales breves ¿no? que den una idea general del, del pensamiento de la época de la que estamos hablando. Claro que se pueden revisar otros materiales para que se abone a la discusión, ¿no? pero esa básicamente es como la dinámica. ¿no? La dinámica también es intentar generar como ahorita una dinámica donde después de la introducción que nosotros y nosotras hagamos, se dé una dinámica de diálogo, ¿no? de, eh, de, de este intercambio sobre el tema, intentar, no es que no nos podamos salir del tema, pero también intentar no irnos a las nubes, porque muchas veces eh, también nos pasa, ¿no? y, entonces, y, y eso también hace que mucha banda se vaya. ¿no? Vamos a intentar no extendernos demasiado, porque entonces también mucha banda comienza a irse, que vive lejos, ¿no? y entonces nos quedamos solamente los eh, más, eh, pues que vivimos cerca, que no tenemos nada que hacer, ¿no? y entonces este, al final terminamos hablando entre nosotros, entonces también por eso eh, vamos a hacer constantemente la petición de ser breves en nuestras participaciones, tanto en las de nosotros como introductores, como en las participaciones generales. ¿no? Entonces, eh, si es necesario, se va a abrir el grupo para poder subir los PDFs, ¿No? Que me parece que la mayoría se van a poder conseguir como de, ya que están subidos en una web entonces nomás vamos a colocar la liga ¿no? entonces este, pues ahí eh, previamente vamos a irlo subiendo ¿no? y también bueno pues si salen más temas yo creo que lo pues, no podemos ver, no nomás aguánchense las carnitas no eh, por ejemplo vamos a ver Prudo ¿no? y lo vamos a ver en una sesión ¿no? entonces no vamos a ver a Prudo ¿no? vamos a ver una introducción a a partir de algo que escribió alguien sobre Prudon que nos pueda acercar al pensamiento, y ya después cada quien individual o en grupo se puede ir a profundizar, ¿no? porque si no también extendemos y hacemos un taller eh, al infinito. ¿no? Entonces tampoco es la idea ¿no? este, hacer un taller eterno, ¿no? porque tampoco queremos formar este, expertos analistas. Bueno, sí, Duda temas la, la relatoría la voy a subir al grupo cuando esté Lo ¿no? de lo que hablaron, 13 fueron las personas que hablaron, pero justo también este este este sábado vamos a tener la presencia de la gente de Melchor Ocampo, que está haciendo una, inv, una investigación interesante sobre la anarquía que hubo en, en ese pueblito. Van a venir también este pues los de María Negra, los de eh, Cruz Negra Anarquista, ¿no? Este, Tochli, el, el hijo del aguizote. Entonces, bueno, es de entrada libre, es en el mundano, y es este, a partir de las 3 de la tarde en, en Eje Central. Entonces, bueno, ahí también va a haber un montón de publicaciones para que la gente también tenga acceso. ¿Es algo muy importante? ¿no? unas palabras chiquitas para finalizar? ¿Pero? Bueno, ya este, sin micrófono. solamente unas, unas, peque unas pequeñas palabras. La palabra no se pasa como un, como un objeto, como un libro, como algo que des de las manos a alguien más. La palabra se nace desde la tierra de la mente. No, no es algo que implementes, es algo que haces nacer. ¿Cómo la haces nacer? Con la contradicción, con la crítica. Ahí haces nacer a los demás, es esa fuerza para construir esta anarquía. Nada más esto. Bueno, pues vamos a proceder esta primera sesión, los esperamos el miércoles en 15 días.